Saludos saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Sondeos dan como opcionados a ganar a los republicanos los comicios de medio término este 8 de noviembre en los Estados Unidos. Elon Musk, quien es el director de Starlink, pide votar por los republicanos. El Washington Post dice que desde la administración Biden han pedido que el líder ucraniano Zelensky y el líder ruso se puedan sentar a negociar en una mesa de paz. Música OTAN y Estados Unidos hablaron sobre la posibilidad que hay y que piden para que pueda abrirse una mesa de negociación. Música la Unión Europea tomará represalias contra el norte por ley de reducción de la inflación. Música Argelia se distancia del norte y pide pista para el BRICS. Nueva advertencia de Kim Jong-un a Corea del Sur. Submarino británico sufrió percance y tuvo que abortar misiones en los mares. Finlandia sigue insistiendo en la posibilidad de emplazar armas en su frontera con Rusia. Y no le está yendo nada bien a Pedro Sánchez. Allí se conoce del de paro de camioneros. Les tenemos detalles al respecto.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 Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Días decisivos para el rumbo del país norteamericano, señoras y señores. Si lo vemos desde el punto de vista de las encuestas, el panorama no pinta bien para los demócratas, pues la popularidad del presidente Joe Biden no es muy fuerte. Esto podría desencadenar una respuesta del electorado en favor del Partido Republicano en los próximos comicios de mandato. Por un lado, está que el líder demócrata ha dicho que la nación se enfrenta a dos puntos de vista distintos y que que Se ha llegado a un punto de inflexión, pero por otro lado está la expectativa puesta de sus seguidores y del público norteamericano. Estamos hablando de la expectativa hacia el presidente número 45 de los norteamericanos, Donald Trump, que siguen soñando y están bastante fuertes allanando el camino para su segunda candidatura, aunque por el momento no la ha presentado públicamente. Los republicanos, según los sondeos, tienen las mayores posibilidades de que se acerquen a las mayorías en Cámara y Senado y esto aún no está nada escrito. Los invitados a ver y a escuchar qué fue lo que dijo el presidente actual del norte sobre estos comicios. Estas elecciones no son un referéndum, son una elección, son una elección entre dos visiones fundamentalmente diferentes de Estados Unidos. Y aquí lo ha dicho Donald Trump respecto a las elecciones de medio término solo hay una opción para terminar esta locura si apoyan la decadencia y caída de Estados Unidos entonces deben ir y votar por los demócratas radicales de izquierda bueno hay que decir que estas elecciones dependen mucho de lo que pueda realizar en lo que resta de su mandato Joe Biden pues recordemos que al tener la mayoría es factor fundamental para sacar adelante las promesas de su programa de gobierno y ahora escuchen esto de cómo se van a desarrollar los resultados, también dependen las futuras aspiraciones de Joe Biden a un segundo mandato al lanzarse a una segunda aspiración presidencial, pues la ola roja es demasiado fuerte en esta versión expertos hablan de posibles pérdidas en algunos estados, incluso en aquellas zonas donde relativamente han ganado con lucidez el partido demócrata en elecciones anteriores, bueno pero cuáles son o cuáles han sido los factores influyentes por lo cual el presidente del partido demócrata está perdiendo terreno a nivel o aceptación entre sus electores, varios, la inflación, economía factores decisivos que han llevado a los republicanos a tomar como caballito de batalla para poder resquebrajar las decisiones políticas de los ciudadanos de Estados Unidos hacia el partido demócrata y ahora es decisivo y fundamental pues pues de aquí depende los compromisos del gobierno que pueda seguir echando para adelante o que se conviertan definitivamente en un dolor de cabeza en una oposición más fuerte los republicanos y, y con esto Joe Biden tendría suficientes problemas para poder cumplir sus promesas de campaña incluso la ayuda a ucrania estaría de por medio es decir para cumplir su agenda se vuelve una tarea más complicada señores para tener en cuenta en el tema de la cámara de representantes se eligen 435 escaños y para el senado se eligen 35 de casi un tercio solamente pues porque los senadores cumplen mandatos de seis años y como ustedes saben hasta la fecha el presidente biden controla ambas cámaras y en el senado una mínima posición en el caso de la cámara para los republicanos están a escasos cinco escaños de ir por la mayoría y como ya lo habíamos hablado en el Senado, la cosa sí está más reñida y los republicanos solo necesitan ganar un escaño. Otro de los temas que está marcando la agenda de los candidatos y las campañas son el de inmigración, empleo, precios de los combustibles y la economía. Por el lado de los demócratas, pues ha marcado la pauta temas como amen a la democracia, armas, aborto y cambio climático. Escuchen, la desaprobación que tiene Biden según los sondeos de medios occidentales es de 55% hasta la fecha del 2 de noviembre, lo que tiene con bastante preocupación a las huestes del partido demócrata. Por otro lado, pues se suma una invitación por parte del multimillonario Elon Musk, reciente dueño de Twitter que en las últimas horas ha recomendado votar por el Congreso Republicano. Así pues Estados Unidos este 8 de noviembre, pues... Eh, lleva a cabo estos comicios para elegir Senado y Cámara y el empresario tomó partida desde su perfil y nuevo propietario de Twitter diciendo que los votantes de mentalidad independiente deberían de votar por un congreso republicano el poder compartido frena los peores excesos de ambos partidos por lo que lo que recomienda votar por un congreso republicano dado que la presidencia es demócrata escribió Musk en Twitter, Estados Unidos este 8 de noviembre celebra las elecciones de medio término y los republicanos pues están a la expectativa de ganar tanto en cámara como en el senado ahora escuchen porque la llamada ley de reducción de la inflación le está trayendo bastante problema al ejecutivo del norte por recientemente lo han criticado a Estados Unidos desde corea del sur y ahora está recibiendo unas críticas muy fuertes por parte de la unión europea y escuchen la razón por la cual desde europa seguramente tomarán represalias dicen que la ley asigna 370 mil millones de dólares a aquellas empresas que trasladen sus instalaciones a Estados Unidos y que por supuesto generen empleo y esto por supuesto ha sido recibido como una traición por parte de los europeos y los países aliados del norte y dice la Unión Europea que esto tal como lo han planteado viola las leyes de competencia y la norma actual y es por esto que hay preocupación la preocupación es total por esta ley de reducción de la inflación lo que la propuesta que hace el gobierno demócrata también es una afrenta contra las leyes comerciales internacionales y escuche porque la Unión Europea le ha enviado una demanda a través de una carta por escrito a la administración del líder norteamericano con el fin de que haga algunas modificaciones a esta ley. Dice la Unión Europea, y ojo con esto, señoras y señores de Noticias de Última Hora, aseguran que de no tomar acciones en Estados Unidos y cambiar los párrafos que han sido de polémica, de conocimiento... La molestia por parte de la Unión Europea hacia la administración de Biden vía carta ministerial, pues sencillamente si no hacen los cambios, tomarían represalias y esto para los expertos sería clave porque de no hacerlo, el gabinete demócrata estaría arrancando una nueva guerra comercial entre el norte y sus propios aliados de la Unión Europea. <música> Y ojo a este dato que les traigo en este nuevo video informativo para hoy. Resulta, pasa y acontece que recientemente el Washington Post ha sacado una publicación que está dando mucho de qué hablar en todas las redes sociales. Pues ustedes saben que este medio occidental es muy cercano a las huestes demócratas y todo parece, según la publicación, que el líder del norte le estaría pidiendo a Zelensky que permita sentarse en la mesa de negociaciones con Vladimir Putin y esto de paso pues da una posibilidad de alguna mesa de negociación y que de paso que ponerle final conflicto entre rusos y ucranianos, según los expertos sería algo que podría ayudar poco a poco a resarcir la economía mundial desde que se ha iniciado la operación desde febrero con el objetivo de buscar una salida amplia previo a lo que es la llegada del invierno en Europa, obviamente como ustedes saben desde el país eslavo han dicho que por ahora no ven que sea posible una reunión entre Putin y el líder ucraniano, ya que en muchas ocasiones Rusia la ha propuesto y no se han hecho los esfuerzos necesarios para que se den, ahora si se diera en el término, si se diera que fuera lo más sensato para todos y con esto se evitarían más pérdidas humanas de lado y lado y se estaría dando alivio al tema inflacionario no solamente en Europa sino a nivel mundial pero sobre todo en el tema energético sería solucionado para Europa algo que sería crucial para el continente al igual que cambiaría drásticamente el panorama de los mercados bursátiles en el mundo. Esto lo está diciendo el Washington Post y es el más cercano a la administración del norte ni por aquí se podrían ver las cosas sobre todo hacen hincapié en el que si Biden pierde terreno o más bien su partido pierde Escaños se vendría probablemente una reducción de los apoyos económicos para Kiev y esto obligaría aún más a sentarse a negociar entre Zelensky y Vladimir Putin para acabar con el conflicto y negociar las cosas, pero se conocen las últimas horas que ya el gobierno del actor presidente rompió todo tipo de esperanza para poder llegar a una negociación con Putin y lo ha dicho específicamente el líder del país ucraniano que no quiere negociar con Putin, es lo que ha dicho recientemente uno de los asesores presidenciales de Zelensky y que solo se van a reunir con el Próximo presidente de Rusia, porque aseguran que Putin no está preparado para negociar en una mesa de paz. Y con esta noticia que está en pleno desarrollo, al parecer, pues una cosa es lo que se habla con Estados Unidos y otra es la que se aplica realmente a lo que quiere Occidente, llegar a una mesa de paz y de negociación. Y ahora, en definitiva, beta Ucrania este tipo de posibilidades. Sucede en las últimas horas, mucha atención, porque la OTAN y Estados Unidos están hablando sobre las posibilidades para acabar con el conflicto. Estos dos eh, poderes, digámoslo así, creen que las conversaciones sobre Ucrania son posibles, pero aquí ponen, digamos, un punto para poderlo debatir, que es la toma de Kerson. Según el diario TASS, está diciendo que Estados Unidos y la OTAN creen que sería posible iniciar una mesa de conversaciones de paz eh, con Ucrania y Rusia si Kiev recupera Kherson y la batalla tendría un significado tanto estratégico como diplomático, escribió el diario La República este lunes. Según el periódico Washington Post, está en contacto constante con Bruselas y sus aliados sobre este tema, además de que están llevando a cabo inculcar la idea en la mente del de, de gobierno de Kiev. El artículo está diciendo que no fue casualidad que Washington y la OTAN confirmaran el envío de un lote de misiles antidrones. El punto principal es que la devolución de Kherson se tendría que dar y recuerden que Kherson fue una de las zonas que fue adherida por la Federación Rusa. Un objetivo estratégico lo llaman desde el punto de vista de acceso hasta el mar y el control de recursos hídricos y esto podría cambiar el curso del conflicto cuando se tome la ciudad. Será posible entablar negociaciones según lo que está analizando Estados Unidos y la OTAN desde la posición de fuerza. Según el periódico, esta es la primera vez que la Casa Blanca permite un escenario específico y el artículo dice que se debe a dos aspectos. Hablan primero de la supuesta por remota que sea de que Rusia utilice armas nucleares tácticas que requerirían una respuesta a gran escala el segundo es la influencia expandida de China sobre Rusia, según el periódico una derrota total del líder ruso Vladimir Putin cuyo cambio ya no se discute como una de las opciones, conduciría a peores consecuencias para Estados Unidos como que Rusia caiga bajo el control total de China, dicho esto en el artículo también están diciendo en muchos sentidos el proceso político dependería de los resultados de las elecciones legislativas de mitad de periodo que se iban a Realizar en pocas horas, sin embargo, el conflicto está entrando en una nueva fase debido a la naturaleza paralela de los intereses de la Federación y de Washington, señala la República diciendo que esto confirma que Estados Unidos al admitir que ha mantenido contacto directo con Moscú durante meses para evitar la expansión del conflicto y la escalada nuclear. Bueno, vamos a avanzar con más noticias. En las últimas horas se conoce que el gobierno de Argelia ha presentado una solicitud oficial para que se le dé la membresía del país africano al BRICS, comunicó este lunes la enviada especial para las alianzas internacionales del Ministerio de Exteriores argelino Leila Serrougui. Actualmente el bloque económico comercial está conformado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. En declaraciones citadas por prensa local, Serrougui recordó que el presidente argelino Abel Hadmadid participó como de la cumbre del BRICS en junio en donde han dicho que presentaron la solicitud tanto a Rusia como a China y le dieron la bienvenida a la adhesión de Argelia, dijo la funcionaria. Argentina también aspira a formar parte de la organización y su candidatura pues ya está siendo apoyada por alguno de sus integrantes. Arabia Saudita por su parte y Egipto, Turquía e Irán también esperan unirse en el bloque. Ahora vamos a pasar en temas que están bastante álgidos entre Corea del Norte y Corea del Sur. Kim Jong-un ha advertido en las últimas horas que Estados Unidos y Corea del Sur eh, están realizando ejercicios conjuntos y que Corea del Norte se mantendrá firme en sus acciones militares si continúan estas maniobras conjuntas entre el norte y el sur para Seúl. Pyongyang las ha calificado como los ejercicios imperdonables y por eso ha respondido con una treintena de misiles y fuego de artillería en su frontera y también ha catalogado esto como una grave o un grave acto de provocación y ha dicho que de continuar su gobierno está decidido a responder de una manera rigurosa pues los ejercicios Tormenta Vigilante para Pyongyang. Es una provocación abierta y tiene como objetivo aumentar las tensiones y causar desestabilización a la península norcoreana. Aseguró que las pruebas y acciones militares buscan reforzar su seguridad y son prácticas que buscan arremeter contra las bases y aviones de sus enemigos en el caso de una agresión y paralizar los sistemas de mandos de operaciones, así como del mismo gobierno de Kim Jong-un, que anunció el pasado 2 de noviembre, realizó el lanzamiento de cuatro misiles con ojivas de disuasión y también con ojivas Anti así como el lanzamiento de 23 misiles tierra-aire que tendrán como objetivo neutralizar acciones y aviones a distinta altitud. Asimismo, ha dicho Corea del Norte que han venido realizando maniobras militares en la frontera, que reconocen un carácter defensivo frente a las amenazas que para ellos representan los ejercicios y maniobras conjuntas entre el Norte y Corea del Sur y ratifican que los ejercicios en la frontera por parte de Corea del Norte son para defender su seguridad. China en las últimas horas pidió moderación a todos los Actores involucrados en este aumento de las tensiones. Avanzamos con más noticias. Se conoce en las últimas horas que un submarino nuclear británico abortó su misión secreta por un incendio que se ha presentado dentro de su estructura. Estamos hablando del submarino nuclear Victorious de la Marina del Reino Unido. Dice la información del diario Avia.pro que este submarino tuvo que interrumpir una misión ultra secreta en el norte del Atlántico debido a un incendio que se presentó a bordo del sumergible. El submarino... HMS Victorious construido hace 30 años forma parte del sistema británico de disuasión nuclear portando misiles Trident 2 subió a la superficie para evacuar el humo después de que el incendio fue extinguido según informó el diario británico The Sun, los miembros de la tripulación se habla de más de 130 personas incluidos los que estaban fuera de servicio recibieron la orden de entrar en acción para extinguir las llamas afirmó una fuente, al final se sabe que el referido submarino de 3 mil millones de euros regresó a la base naval de Clyde. El presidente finlandés, estamos hablando de Saulo Ninisto, anunció el concepto de desplegar armas nucleares en el país y esto lo han anunciado oficialmente la posición sobre esta acción que se realizaría después de su ingreso a la OTAN a pesar que en los meses anteriores de estar anunciado el ingreso de Finlandia a la OTAN y de las advertencias por parte de Rusia Finlandia podría convertirse en nuevo miembro de la OTAN, se supo que contrariamente a los conceptos existentes de los países miembros de la OTAN, estamos hablando por ejemplo de Turquía, Finlandia no planea destruir armas en su territorio, pero sí lo tiene en cuenta. El presidente finlandés, Saulo Ninisto, dijo que el país no tiene planes de desplegar armas en su territorio y habló de la apertura del curso de defensa nacional sobre el debate de la disuasión nuclear de la OTAN. Dijo que como miembro de la OTAN Finlandia no va a colocar armas y que no hay señales de que alguien más se las ofrezca a Finlandia sin embargo señala que las armas forman parte importante de la disuasión de la OTAN al mismo tiempo es un medio de prevención, no un fin en sí mismo señaló Ninisto que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debiera ocurrir, informa la publicación de YLE de hecho dice que reduciría esto un poco el grado de tensión entre las relaciones entre Rusia y la OTAN sin embargo aún persiste el riesgo de que Finlandia vuelva a abordar este tema en los próximos días. Les pongo en contexto, en las últimas horas Alexander Lukashenko dijo que Europa no quiere la guerra, pero las autoridades son las incapaces de controlar su región, dijo el líder de Bielorrusia llamando la atención sobre el papel que juega el norte en la situación actual con Minsk. Creen que los ciudadanos de los países europeos desean vivir en paz, pero las autoridades no pueden apagar el fuego en su propia casa. Alemania toda Europa no hay líderes ahora pero incluso si hubiera algunos, ni siquiera pueden apagar el fuego en su propia casa dijo a la agencia de noticias Belta citando palabras, los europeos no quieren esta guerra, entienden bastante bien lo que está pasando hoy en Ucrania, aquí en Bielorrusia también están tratando de iniciar un incendio, mañana toda Europa estará en llama dijo Lukashenko, que cree que los europeos deben detener la confrontación y que ya es el resultado en el conflicto en el territorio de Ucrania, Lukashenko describió a los líderes europeos como locos incapaces de decir no a Washington y están avivando las llamas en la región, aquellos que permitieron los estadounidenses jamás trajeran armas nucleares adicionales allí a Europa aproximadamente son verdaderos líderes son unos locos dijo Lukashenko llamó la atención sobre el papel de Estados Unidos en la situación actual lo único que temen los del norte son las armas nucleares porque pueden volar allí y si no se van a usar armas nucleares entonces lucharán con armas convencionales ¿dónde? ¿lucharán aquí? en esta agitación ucrania ya está en llamas dijo el líder bielorruso calificó los eventos de ucrania como una catástrofe y agregó que no hay ningún país en la era soviética que haya recibido inversiones tan fuertes como la que ha recibido ucrania atención porque se conoce que transportistas han convocado un paro indefinido en españa que están exigiendo están denunciando que la ley que prohíbe el trabajo a pérdidas no se está cumpliendo los transportistas han convocado en este cese de actividades se conoce de exigencias mucha atención porque se conoce según esta información, los convocantes están exigiendo el cumplimiento de algunas medidas acordadas con el gobierno de Pedro Sánchez para aliviar la presión económica sobre el sector la organización asegura que aglutinar a la mayoría de pequeñas y medianas empresas del transporte en el país. Supone alrededor del 90%. Fue la convocante en el paro nacional en el marzo y que ocasionó también problemas de desabastecimiento de algunos productos, sobre todo los frescos, en los supermercados. En aquella ocasión duró casi tres semanas. salió con un acuerdo con el gobierno que recogía algunas medidas para paliar la situación. Además de la subvención de 20 céntimos por litro de combustible, se aprobó una partida de 450 millones de euros para ayudas directas que suma otras medidas aprobadas con anterior como la prohibición de trabajar a pérdidas a mejora de condiciones del trabajo de los transportistas, sin embargo la plataforma está denunciando el sistema del incumplimiento de estas medidas por parte de los cargadores los clientes de los transportistas sobre todo en lo concerniente a la prohibición de trabajar a pérdidas y exigen al ejecutivo medidas que refuercen la inspección y que acaben con estas prácticas según el presidente de la plataforma ocho meses después los transportistas se encuentran en peor situación y están exigiendo que la ley recoja puntos que lo haga ser viable, que se controle de una manera eficaz por parte de la administración y que sancione con sanciones ejemplares a todos los incumplidores, que eliminen las exenciones que pueda haber para no denunciar a los incumplidores y han sostenido en declaraciones a los medios por su parte la ministra de transportes allí en España de movilidad agenda urbana Raquel Sánchez confía en que el paro indefinido no acabe produciéndose en estas declaraciones que fueron emitidas a través de la televisión pública han instado a los convocantes a la responsabilidad y han insistido en que se está trabajando para que se cumpla lo pactado. Sánchez también exhortó a denunciar los incumplimientos en la legislación. Es absolutamente imprescindible que para que se denuncie, que para la inspección se pueda realizar el trabajo e imponer sanciones que puedan llegar hasta los 4000 mil euros, afirma la ministra, que también ha informado de que el ministerio está ultimando un plan de inspección que espera que esté listo en las próximas semanas y así darle y cumplimiento y se pueda evitar el paro que ya en estos momentos pues está tendiéndose a desarrollar en el país de España